es lo que es Youtube, Diego es mi nombre y arroba de mi mi apellido y mi user en todas las redes sociales Nací el 10 de mayo del 90, soy de Panamá, una ciudad de la que me enamoro cada día más Me gusta escribir, viajar, llamear, comer, parquear, actuar, beber, respirar Pero más que todo, crear, hablar y joder, y es por eso que estoy aquí Todo el mundo sabe que sorry y que no es suyo el penthouse ni el jazz. José sea, no perdiendo el tiempo la computadora No, aquí escribiéndole un pana por Twitter uh -huh. Después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Hey, Hace exactamente 6 años creé y por accidente publiqué en YouTube un proyecto para la universidad llamado ¿Quién TV, donde básicamente grababa pendejadas y subía parodias de cosas que odio como Justin Bieber y Twilight. Gracias a la magia del internet pude cumplir muchísimas de mis metas, conseguí trabajo en televisión, recorrí muchas partes del mundo, conocí a muchísima gente interesante. Saludos de tenga ¿Cómo estás? Soy Alex dedico la... Actué, escribí, produje y hoy en día dirijo Quién TV, aquel proyectito de la universidad que gracias a un equipazo de amigos casi familia es el programa de televisión número uno de los sábados en Panamá en el canal más importante de este país. Le, le, le, le! en el canal de televisión más importante de este país. Estás en casco y de la nada estás en televisión en la casa de alguien más. ¿Qué están viendo? ¿Te dio pena? Seis años después regreso a mi primera casa, YouTube, para hacer algo un poquito más personal Un canal de YouTube donde voy a hacer videoblogs, hacer monólogos ¿Qué más hacen en YouTube? Jugar pendejadas Quiero que digan si este manso parece a mí <risa> Raquel, verga parecía que estuviera enfermo, mira esa vaina, ¿qué es eso Raquel? Haz la cara y yo la, yo la hago en, la, en vida real Parece como el fucking tercer grado Ay, ya váyate. Ah, haciendo retos, jodiendo gente de Llevándote en mi día a día, respondiendo cualquier cosa que me quieras preguntar no, no cualquier cosa y principalmente comunicándome directamente contigo y enseñándote lo divertida pero estúpida que es mi vida ¡Hola! <risa> escuchar? No, ¡Fucking mapache, brother! Ven acá, vamos a ser amigos, ven acá ¡Ay, qué bonito! Nueva. Tengo muchas más metas por cumplir, muchas pendejadas por hacer y muchas cosas que decir y me gustaría compartirlas contigo, así que suscríbete que a partir de hoy empieza este vlog super Loki's super mega Loki's Puta <risa> Aprieta este botón para suscribirte, bro. Aquí está el botón de suscribirte O aquí, donde sea, cliquealo Suscríbete Y otra cosa, escríbeme aquí abajo <risa> Abajo en los comentarios ¿Qué quieres que haga? ¿Qué retos quieres que haga? ¿Qué quieres verme haciendo? Creo que esta es la vaina más formal que he dicho en mi vida O sea, de Parodias de... Madre. Una ciudad de la que me enamoro por accidente Publique un canal de YouTube <risa> claro, <risa> Suscríbete y con. Uno, dos, tres Carabanda y tú ¿Qué es lo que es? Soy ¿Qué es? Acompáñame todos los... El...